Nuestra segunda charla del día de hoy en este segundo día de Global Game, de nuestro Global Game Jam. Y bueno, contamos con la presencia de David Chan, que nos va a comentar acerca de este tema que es realmente interesante, que es acerca de la propiedad intelectual. Eh, les presento a, a ahora mismo a David Chan. Hemos estado en conversaciones con él desde hace unos dos meses, un mes o dos meses más o menos, para organizar esta charla. Como les decía, ese es un tema realmente apasionante, realmente interesante. Y que si en algún momento, si te dedicas a desarrollar videojuegos, vas a toparte como cómo hacer, cómo ver temas legales, cómo ver temas de propiedad intelectual. Y es bastante complejo, es muy. Y esa, y esa misma apasion, a, es apasionante justamente el año pasado con un amigo estábamos desarrollando un proyecto que ya, ya lleva mucho tiempo y de hecho hay experiencia pero nos topamos con eso no ¿cómo hacer un contrato? y nos quedamos en ¿cómo podemos hacer un contrato? y eso que ya teníamos experiencia desarrollando, ya cuando empezamos a escalar un poco más, nos presentan esas preguntas, ¿cómo proteger este, la marca? ¿cómo, de, cómo de entablar relaciones con las personas que no, con las que les voy a, voy a trabajar? y bueno, es un campo real inextenso extenso, el de la propiedad intelectual. Hola, David, por favor, preséntate y cuéntanos un poquito a qué te dedicas. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación, Iván. Eh, y, puchica, espero que haya mucha gente interesada en eh, este tema. Realmente, mi nombre, bueno, nuevamente es David Chang, me dedico a la gestión de transferencia de tecnologías. Esto, digamos, en términos normales, eh, o del día a día significa tomar inventos, proyectos, eh, pueden ser software, pueden ser aparatos, pueden ser eh, nuevos eh, procesos, métodos, manuales, de varios tipos, encapsularlos de diferentes formas, eh, con diferentes tipos de propiedad intelectual que vamos un poquito a ver, y luego llevarlos al mercado eh, a través de... Empresas existentes, eh, empresas de desarrollo o eh, empresas de startups también, ¿no? o, o, o estudios independientes en el caso de la industria de videojuegos. Entonces, eh, bueno, con esto no sé si eh, tengo los verdes para tuyo. compartir. Completamente, Excelente. David. Todo tuyo. Nos vemos en un momento. Bueno, quisiera saber si de casualidad se puede eh, ver mi pantalla. Eh, o si se puede despreciar la presentación creo que sí ya es posible ya es posible David chéverísimo bueno primero que nada nuevamente eh, gracias a todos voy a hablar un poquito al menos en los pocos minutos que tengo sobre qué es la propiedad intelectual cómo se come y cómo se distribuye básicamente ¿no? entonces nuevamente mi nombre es David Chang eh, tengo algo de eh, experiencia en el mundo de comercialización de investigación especialmente en el mundo académico tengo también algo de experiencia en, el, en la industria de software he trabajado en red hat en epic games y en otras empresas de tecnología eh, coordinando proyectos de desarrollo y al mismo tiempo también eh, comercializando nuevas formas de propiedad intelectual nuevos inventos que vienen de diferentes fuentes eh, y bueno tengo algo de experiencia en startups eh, en algún momento eh, tuvimos una startup también de eh, cómo enseñar a, a, o cómo aprender a, a hacer videojuegos eh, y eso me llevó también a, junto con mi colaborador, con mi socio, eh, trabajar con eh, Epic Games durante un tiempo muy interesante. Pero digamos, esta, el tema del, o el mundo de la propiedad intelectual es como empezar una gran aventura, ¿no? uno está enfrente de este eh, como gran monolito de... de, de complejidad de desconocimiento, ¿no? Y uno se siente como algo que puede sentirse como muy chapado al antiguo a veces o muy, eh, digamos, no tan ágil, ¿no? Son procesos, digamos, a veces eh, engorrosos de, que, que requieren de documentación, eh, entre otras cosas, ¿no? Pero en realidad la propiedad intelectual es sumamente útil. Eh, nos sirve para tener un control temporal sobre lo que se haya creado. Es decir, durante un tiempo determinado, no son para siempre. Para la explotación económica, es decir, siempre tienen que tener un fin comercial o generalmente un fin de distribución, digamos, ¿no? Eh, de estas creaciones intelectuales, es decir, tienen que ser creadas por el ser humano. No puede ser una creación, digamos, de eh, un mono que se tomó una foto. Eh, y bueno, esto está en debate, pero eh, algunos algoritmos de inteligencia artificial pueden crear contenido y eso todavía está en veremos dependiendo de la jurisdicción pero en el caso de la jurisdicción estadounidense, por ejemplo, eh, las creaciones de algoritmos de inteligencia artificial no pueden ser registradas como propiedad intelectual porque no son creadas por el hombre, no son producto de, eh, de la creatividad humana, ¿no? Y finalmente la propiedad intelectual se registra dentro de diferentes jurisdicciones, como lo decía hace un momento, es decir, dentro de países o territorios, no existen propiedades intelectuales globales, Existen acuerdos o existen eh, convenios entre múltiples países como que para darte periodos de gracia, para poder hacer un registro en fase nacional en otra jurisdicción, pero en realidad, o incluso, digamos, para darte un tiempo de gracia para decidir a qué fase nacional te vas a ir o a qué país vas a registrar, pero no es que haya una patente global, no hay una marca universal, eh, hay convenios que permiten eh, tomar, digamos, la batuta de algo que ocurre en una jurisdicción y llevarlo a otra pero en general eh, los registros tienen que ser hechos por país y por donde uno digamos tenga interés de comercialización eh, entonces una empresa que comercializa tecnología útil incluyendo las empresas de videojuegos siempre aumenta su valor en el mercado cuando tiene claridad sobre sus activos intangibles es decir sobre la propiedad intelectual y como les decía no son creaciones o sea digamos en el mundo de la propiedad intelectual, entre comillas, las ideas no tienen valor, sino más bien eh, cuando tú esa idea la has logrado plasmar en un prototipo o en un esquema o en un gráfico o en un algoritmo o una secuencia eh, o alguna transformación y eso lo pones en papel eh, o en código o en arte, es allí cuando ya estas ideas eh, pueden ser registradas o digamos, tienen ya valor, ¿no? O sea, se han convertido en, en, en algo real, han sido plasmadas en algo. ¿no? Entonces, algo que quería, con lo que quería empezar eh, es que siempre existe una eh, confusión en el mundo de la propiedad intelectual. Las patentes usualmente son la forma de propiedad intelectual más famosa y por eso uno piensa que todo es patentable o que o, o usamos incorrectamente el verbo patentar para eh, todo lo que se pueda registrar para poder tener, digamos, este, este tipo de control. Eh, pero las patentes no son más que una forma de propiedad intelectual, y hay más. Y cada forma de propiedad intelectual protege diferentes cosas. Entonces, en, este, en esta diapositiva quería aclarar dos de, esa, de esos tipos de propiedad intelectual. Uno es eh, los derechos de autor, y el otro son las patentes. Los derechos de autor son generalmente productos de la tangibilización de la, crea de la creatividad humana. Generalmente son obras pueden ser obras de arte, puede ser, eh, digamos, el posicionamiento, no, digamos, creativo de una cámara de fotos, por ejemplo, puede ser el diseño eh, de una maqueta arquitectónica o de un nivel, etcétera, ¿no? Esas son, digamos, obras producto de la creatividad. Por otro lado, existen los inventos, que también son productos de la creatividad, sin embargo, tienen que cumplir tres requisitos en el mundo de las patentes, entonces si las obras son protegidas o, como, o, o registradas como derechos de autor, los inventos son protegidos o registrados como patentes y las, y las patentes tienen que tener generalmente tres eh, prerequisitos, primero tienen que ser materia sujeta de patente. no puedes registrar algo que digamos sea, de la sea parte de la naturaleza, no puedes registrar microorganismos, no puedes registrar las matemáticas o una fórmula, eh, pero sí podrías registrar, por ejemplo, eh, que ese microorganismo, qué sé yo, produce algún químico y ese químico eh, aplicado de cierta forma tiene aplicación industrial, por dar un ejemplo. Entonces, eh, esas tres cosas son la novedad, es decir, que a nadie, que, que a nadie más se le haya ocurrido, eh, la novedad, que quiere decir que no existe nada parecido en el mundo, eh, y, la, y por tercero que tenga aplicación industrial como les decía entonces en este en esta diapositiva tenemos cuatro imágenes dos de ellas eh, son obras entre comillas y dos de ellas son inventos ¿no? entonces en el caso de por ejemplo este aparato que permite entre comillas volar eh, a, como lo haría un pájaro esto es un invento porque tienes digamos claramente definido que tienes dos alas que hay digamos una máquina con ciertas partes que operan de cierta forma para lograr un cierto objetivo. Y de la misma forma, el invento que es esta como ballesta, ¿verdad? Que tiene un esquemático, tiene partes de eh, que se ensamblan y pues obviamente eh, pueden ser útiles para, eh, bueno, tal vez no en calidad industrial en estos ejemplos, pero sí útiles definitivamente para algún propósito, ¿no? Entonces esto nos lleva como a la pepa del mundo de la propiedad intelectual, ¿no? Eh, en el mundo de la propiedad intelectual, a veces no todos los que participan en un proyecto deben, pueden ser incluidos en ese registro. Por ejemplo, en el mundo de los inventos, como les decía, o, o subsecuentemente patentes, el inventor eh, o los inventores son aquellos que tuvieron una idea no obvia o que contribuyeron en esa idea no obvia eh, para poder tener eh, las reivindicaciones o lo que dice, o, o digamos, los ingresos en los claims, eh, que básicamente describen lo que hace esa patente, ¿no? ah, es un aparato que, yo que sé, junta eh, dos cañas con goma, y pues esto sirve para, eh, yo que sé, tener mayor resistencia en materiales de construcción, se me ocurre, ¿no? eso en el mundo de las patentes, en el mundo de los derechos de autor, que como les decía, son registrados como, eh, eh, mejor dicho, son, en Estados Unidos se llaman copyrights, eh, los autores son aquellos quienes tangibilizaron su creatividad activamente. Entonces, un ejemplo fácil aquí podría ser, por ejemplo, que yo soy un eh, autor de un libro y yo escribí el libro donde, por ejemplo, que si yo había un niño que tenía una marca con forma de rayo eh, y, pues, yo qué sé, se tiene que enfrentar a, a, al mal, ¿no? Entonces. Eh, yo como escritor redacté los, el, digamos, el, el, el libro, lo organicé, pero de repente hubo algún editor que también tiene experiencia en eh, redacción de digamos, ficción o de libros eh, de interés y me dio tips. Por ejemplo, ah, ¿sabes qué? ¿Qué te parece si este personaje lo cambias de esta forma? o ¿Qué te parece si el final o esta batalla la pones en esta parte de la historia para que sea más interesante? Entonces... Hay esa combinación de creatividad, ¿no? Y esa combinación de creatividad puede derivar en que hayan eh, diferentes autores en esta misma obra. Algo parecido pasa con el código. Eh, en el mundo del software, los derechos de autor eh, son la figura que se utiliza para proteger el software, porque eh, eh, las líneas de código son vistas como formas creativas o de. de de organizar funcionalidades, ¿no? entonces es como si tú escri escribieras un verso o un haiku, eso, esas poesías japonesas, ¿no? entonces, eh, más o menos es esa misma base que se utiliza y obviamente los, los desarrolladores que tuvieron, eh, digamos, intervención directa en cómo se escribió ese código o los líderes de proyecto que dijeron, ¿sabes qué? Este algoritmo de repente mejóralo eh, o escríbelo de, de esta otra forma para optimizarlo eh, son los que podrían ser considerados autores para este caso, ¿no? eso como ejemplo, entonces vamos rápidamente como a ver di diferentes formas de derechos de autor, ¿no? No. en esta diapositiva podemos ver algunos autores y sus creaciones, por ejemplo vemos el arquitecto Calatrava con eh, digamos formas creativas de construcción, eh, vemos a Eliezer Cárdenas con su libro Polvo y Ceniza, como les contaba ¿no? un autor eh, pues Obviamente es, es, eh, tiene la, los derechos morales, entre comillas, sobre su obra, que en este caso, en el ejemplo, es un libro que se llama Polvo y Ceniza. Para los que no lo han leído, lo, lo, lo recomiendo, súper bueno. Walt Disney creó a Mickey Mouse y a otros personajes. Eh, y también hay un fotógrafo ecuatoriano muy interesante, que es de apellido de Robinsky, que tiene eh, una capacidad muy interesante de capturar eh, fotografías. Eh, y en este caso, por ejemplo, él tuvo que modular la obturación, la, el posicionamiento de la cámara, eh, entre otras cosas, para lograr la foto de un volcán ¿no? en, en, en erupción. Entonces, este tipo de cosas son las que eh, se registran generalmente en derechos de autor, y eh, son derechos de explotación que duran la vida del autor más 70 años después de su defunción. Es decir, no sé si alguno de ustedes ha visto esta caricatura donde sale Mickey Mouse silbando ahí en un botecito. Eh, esa caricatura ya fue creada más de 70 años después del fallecimiento de su autor eh, y ya han pasado, digamos, eh, el tiempo suficiente. ¿no? Entonces Disney la volvió a sacar, hizo actualizaciones para mantener esos derechos. Y nuevamente es un tema por país. ¿no? Quería hacer un pequeño, una, una pequeña aclaración. Eh, existen... Eh, según el Código de Ingenios o Código Orgánico, no me acuerdo, eh, de creaciones y de, de intelectuales, y, no me acuerdo, educación superior, cuestión, algo así. Eh, ya pasó bastante tiempo desde que trabajaba en Ecuador, pero se le llama Código de Ingenios. Eh, aquí se aclaran dos tipos de derechos, los derechos morales y los derechos patrimoniales. Los derechos morales son obviamente eh, los derechos como de paternidad o maternidad de una obra eh, y básicamente se traducen en yo soy la persona que creó esta obra o este eh, invento verdad eh, sin embargo los derechos económicos son los derechos patrimoniales y en muchos casos nosotros podríamos trabajar por ejemplo en una empresa que desarrolla videojuegos y en nuestro contrato laboral va a estar una sesión de derechos hacia nuestro empleador eh, como es una práctica normal en todas partes del mundo donde los derechos morales es decir tú eres el autor del código pero los derechos económicos o patrimoniales son de la empresa que te contrata ¿no? entonces esto es un tema común eh, y hay algo que tenemos que nosotros también tener presente si nosotros tenemos un estudio de desarrollo de videojuegos es importante que tengamos control completo sobre los derechos económicos o patrimoniales eh, para poder lanzar nuestro juego al mercado, ¿no? Porque si no, vamos a tener que pedirle permiso a cada desarrollador, fotógrafo, diseñador, eh, artista, eh, músico, para poder siempre estar, eh, digamos, comercializando y teniendo control financiero sobre eh, cualquier regalía de licenciamiento o de venta. Eh, y entonces es ese es el punto en el que yo quería profundizar, ¿no? Nosotros... Eh, tenemos que entender que hay una diferenciación y que cuando trabajamos para un empleador, lo normal es que se exija una sesión de derechos patrimoniales, no morales, porque los morales son irrenunciables, eh, para poder comercializar y tener, digamos, mejor eh, encapsulación de la propiedad intelectual, si no se vuelve un tallarín y muy difícil de manejar. Otra forma de propiedad intelectual se llaman los signos distintivos, que eh, tienen varios tipos, están los logotipos, eslogans, marcas, entre otros. Eh, también a veces hay denominaciones de origen, Algunos de ustedes habrá visto un sombrero de Paja Toquilla y cuando lo mira y por dentro lo mira, dice eh, sombrero original de Montecristi con denominación de origen. Eh, lo mismo pasa con las pitahayas amazónicas de Palora, entre otras cosas. ¿Cuándo vale la pena en el caso de signos distintivos, que son otro tipo de propiedad intelectual, diferente a los derechos de autor y diferente a lo de las patentes? Eh, usualmente, cuando nos va a, obviamente, diferenciar de un competidor? No, entonces, aquí hay algunos signos distintivos que son bastante conocidos en el mundo eh, local, digamos, o en el, o en el ámbito ecuatoriano. Eh, y aunque ustedes no lo crean, este Pikachu eh, fue registrado como un signo distintivo o como, una, eh, como un trademark, un, una, una marca. Eh, y entonces el Pikachu tiene su forma, tiene estos colores, etcétera, etcétera. Y entonces, obviamente, The Pokémon Company, en este caso, puede hacer licencias, de ese signo distintivo para comercialización en merchandising, en gorras, en camisetas, etcétera, ¿no? eh, Otros signos distintivos podrían ser, por ejemplo, la forma de, un, eh, de una botella eh, o, eh, digamos, un icono o un logotipo y, como podemos ver, estos nos diferencian de la competencia. Nosotros sabemos que esta es la forma de una botella de Coca-Cola sin tener que ver la marca y sabemos que la Pepsi no tiene esa forma. Lo mismo está tratando de hacer, por ejemplo, Hugo Suni en Ecuador, eh, así como otras marcas, ¿no? Pero vamos a la parte, a la carne, como quien dice. Eh, las patentes son la forma de propiedad intelectual que normalmente se busca más en el mundo de, eh, de los inventos, de, de, especialmente en la academia, eh, en las universidades, eh, pero como les decía, hay que tener estos tres requisitos, ¿no? tiene que ser globalmente novedoso, tiene que haber un salto inventivo y tiene que haber una aplicación industrial. Pero hay cosas que no son sujetas a eh, patentes, ¿no? Que son, digamos, de la naturaleza. Eso no se puede registrar. Y, obviamente, como tiene que ser globalmente novedoso, a veces es muy difícil eh, conseguir una patente sobre algo. Les pongo un ejemplo. Eh, ahora en Estados Unidos, los algoritmos de inteligencia artificial que usan un algoritmo existente, pero para un nuevo propósito, ya no son patentables. Entonces. Eh, es sumamente complicado obtener, digamos, estas patentes. ¿no? A mí me gusta decirle a los inventores que las patentes son un vehículo de propiedad intelectual que se inventó para una era industrial, ¿no? donde por un lado eh, teníamos una máquina y de un lado de la máquina entraba harina, agua, otros ingredientes, y del otro lado salían donas. ¿no? Entonces ahí adentro hay un proceso, hay aparatos, eh, pasos, pequeñas submáquinas que operan dentro de la gran máquina. Eh, y eso se patenta, digamos, podemos tomar el registro de esta es la máquina para hacer donas y yo voy a poder bloquear a las otras personas que están haciendo eh, la misma máquina. Pero obviamente, eh, ahora que las cosas se están moviendo hacia la nube, es difícil ver, especialmente en el mundo del software, cuando alguien está infringiendo en tu patente. ¿no? O a veces este, la tecnología evoluciona demasiado rápido y las patentes se demoran. Eh, en ser otorgadas pueden demorarse tres cinco años y entonces a veces no es tan estratégico eh, siempre registrar una patente para todos los inventos hay otras formas de registro y una de esas formas es el derecho de autor como les comentaba hace un momento entonces en el intercambio equivalente en el mundo de las patentes te dan como les, eh, como les contaba o le dan a uno como les contaba un monopolio de explotación comercial durante 20 años si es que uno mantiene eh, los pagos digamos de o los costos de mantenimiento en cada país ¿no? y esto obviamente se puede hacer muy caro eh, sin contar otros costos no por ejemplo traducción si quieres registrar en asia o en europa etcétera ¿no? y también es un tema que se, que se debe eh, registrar por país o por región entonces nuevamente les, les citaba el ejemplo de la dona no. Entonces, si yo, por ejemplo, luego quiero hacer otra máquina que ya no haga donas, digamos, planas, sin nada, sino donas con azúcar derretido encima o donas que usan masa de croissant o alguna otra cosa así, tengo que licenciar, es decir, pedirle permiso a la persona que tiene la patente más amplia con la cual se hacía la máquina de hacer donas. Porque probablemente yo voy a usar esa máquina eh, o crear una máquina basada en esa eh, o basada en los procesos que se describen en esa patente y luego agregar otros pasos. Entonces, así funcionan generalmente las patentes. Y como les decía, en el mundo del software, cada vez es más difícil de obtener. Eh, otra cosa que también tenemos que tener en consideración, que lo tenía aquí abajito, eh, es que a veces nosotros estamos acostumbrados a usar código abierto o, o open source, librerías open source. Cuando usamos open source, eh, eh, es importante siempre hacer una diligencia previa sobre cuáles son esas librerías que estamos usando, no solamente para qué sirven. Eh, especialmente en el mundo del de código abierto, hay un espectro de licencias open source. Por un lado están las licencias que se llaman permisivas, que te permiten usar ese código para cualquier cosa, inclusive fines comerciales. Estas, estas licencias incluyen MIT, Apache, BSD, otras. Y en el otro lado del espectro tenemos las licencias open source que se conocen como copyleft. Las licencias copyleft son, por ejemplo, las GPL, eh, Afero GPL, Mozilla GPL, etc. Eh, ¿Qué sirve en un propósito? Obligan a la persona o al equipo que incorporó esas dependencias en su software a compartir su código bajo las mismas licencias que ellos le compartieron el código a uno. Y eso está bien en ciertos casos, pero para fines comerciales no siempre es estratégico porque si, por ejemplo, yo usé un código que estaba... Eh, siendo compartido en, mediante GPL3, eh, primero, eh, te obliga a usar GPL3, y segundo, hay una cláusula que te obliga a cualquier persona, o sea, primero tienes que compartir tu código, ¿no? entonces, ¿de qué te sirve usar una librería en tus juegos y después tienes que hacerlo open source? Y capaz que ese juego ya no lo vas a poder comercializar porque otra gente le, se puede agarrar el código y, y basarse en eso para hacer otras cosas, eh, dependiendo del propósito de lo que quieras hacer. Eh, y segundo, que a veces, a veces es incompatible con la estrategia de patentes porque hay cláusulas que te obligan a no demandar a cualquier persona que te infrinja eh, utilizando tu código. Otras formas de propiedad intelectual que también existen por ahí son las obtenciones vegetales. Eh, esto es un, un tema probablemente aparte y como les decía, la denominación de origen, eh, que básicamente está asociada a cómo en una región se hace un producto de cierta forma en específico. ¿no? Entonces, por ejemplo, la pitahaya se cultiva de cierta forma y solo se da en palora. Eh, el cacao nacional arriba también tiene denominación origen y tiene un proceso asociado. Eh, el sombrero de en Montecristi Monte es hecho de diferentes formas que en otras partes del país, etc. Y esto nos lleva a otra forma de propiedad intelectual que es bastante común en el mundo del software, que son los secretos. Los secretos eh, son simplemente... Cosas que no se deben divulgar, que se manejan en una empresa o en un equipo. Y para mantener ese secreto, eh, hay varias formas. ¿no? Primero, eh, la firma de acuerdos de confidencialidad a todas las personas que pertenezcan o, o empiecen a, par a participar en ese equipo. Y segundo, si tú quieres tener, digamos, un registro con, eh, en el caso de Ecuador, el Senadi. Eh, tienes que simplemente poner eso en un pendrive encriptado o en un CD encriptado, lo llevas a un notario el notario dice, ah, ya, ok, esto voy a ponerlo en mi caja fuerte, ¿cómo se llama este secreto? Se titula tal. Ah, ya, entonces, secreto 1, ponte. O secreto, nombre, eh, formulación para X, Y, Z. ¿no? Entonces, el notario luego le avisa al Senadi, y el Senadi le da un, un certificado, y ese es tu, digamos, comprobante de que tiene el secreto. Y si tú descubres que alguien divulgó ese secreto, para comprobar que lo está divulgando, tienes que abrir esa caja fuerte, y hacer, digamos, la diligencia. ¿no? La Coca-Cola, eh, famosamente, tiene su fórmula secreta, y de hecho, a los que tengan la oportunidad de visitar Atlanta, hay un museo de Coca-Cola donde, digamos, han hecho una especie de experiencia donde uno eh, encuentra la caja fuerte, donde está la fórmula que se dividió en tres partes, etcétera etcétera ¿no? es el resumen, hay muy, muchas formas de propiedad intelectual, eh, las patentes son solamente una de esas eh, que sirven para los inventos aquí en Púrpura, eh, y hay otras formas más. Entonces, normalmente es estratégico a, eh, tener un abogado de propiedad intelectual o tener un experto que te diga, ok, ¿qué tienes? Déjame ver, mira, ¿sabes qué? Opcionalmente podrías registrar esto de esta forma, esto de esta otra forma, tienes estos, estas sesiones de derechos firmadas, si no las tienes, mira, usa este formato, ese tipo de cosas eh, son sumamente útiles, ¿no? Entonces, ya para este punto ya están secos, ya demasiada información. Voy a tratar de rápidamente describir cómo se usa la propiedad intelectual en la industria de videojuegos. Y, digamos, esa pepa que acabo de, escribir como pre, que acabo de describir como preámbulo, ¿cómo la llevamos a la práctica en, nuestras, en nuestros equipos? Los derechos de autor, por ejemplo, pueden aplicarse a código, como ya les hablaba, a música, a assets, a modelos 3D a sonidos, a interfaces gráficas en el juego, entre otras cosas. Los signos distintivos se pueden aplicar a marcas, es decir, por ejemplo, la marca del juego como tal, el nombre del juego, el logotipo del juego, eh, o a incluso marcas que aparecen dentro del juego. ¿no? Entonces, no es extraño ver este tipo de cosas en, eh, por ejemplo, el mundo de Pokémon, ¿no? los personajes también, Ciertos colores, por ejemplo, los Ferrari tienen un color específico que ellos han registrado para poner, eh, ponerle a sus carros, ¿no? el rojo Ferrari, es un color distintivo que ninguna otra marca puede tener. Lo mismo puede ocurrir eh, en ciertas cosas ¿no? eh, que tenemos en nuestros juegos o relacionadas a nuestros juegos. Eh, en, la, en el caso de las patentes, eh, ustedes sabrán que hay procesos, sistemas, hardware asociado a los juegos o a la industria de videojuegos que se registran como patentes. Eh, y en el caso de los secretos pueden ser datos, manuales, información confidencial de cómo se usa, qué sé yo, un engine o cómo eh, se maneja cierto contenido, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Y aquí hay unos ejemplos. Tenemos, por ejemplo, Sa eh, Saria Song en, en, en, la, en The Zelda: Location of Time. Esta, la partitura eh, fue registrada como derecho de autor, eh, entre otras, del juego de ocarina. ¿no? Eh, Pikachu, como les contaba hace un momento, es un trademark, ahí está el link del trademark de Pikachu. Eh, los Joy-Cons, por ejemplo, son registrados como patentes, eh, entre otras cosas, ¿no? eh, manuales confidenciales de Nintendo, etc. Entonces, en el mundo de la propiedad intelectual, cuando creamos un juego, es importante tener control sobre esas cosas y, como les decía, eh, hay que mantener confidencialidad normalmente sobre lo que estamos haciendo en un equipo y los, las sesiones de derechos asociadas. ¿no? no sé si alguno de ustedes ha visto este aparatito, es, es un, una consola pequeña de videojuegos indie, eh, que salió hace poco, eh, que es hecha por una empresa que se llama Panic, y, uno, y tiene esta como, eh, como manivela, ¿no? que uno puede tomar y, y entonces tiene los botones y la manivela, y entonces tiene unas nuevas formas de interacción, entonces como no era obvio, usar una manivela en una consola portátil, ellos registraron esto y sacan juegos para esa consola portátil. Entonces, esto está patentado eh, y entonces ese tipo de cosas son importantes tener presente. Eh, en los inicios de la industria de videojuegos, cuando no se entendía bien cómo se podía registrar eh, algunos inventos o algunas cosas, inclusive se preservaban eh, los derechos eh, y los autores. Entonces, por ejemplo, si, si alguno de ustedes, por curiosidad, se mete a eh, jugar Castelvania, eh, el clásico Castelvania, salen esos nombres, ¿no? Christopher B., Belo Lugos, y así son nombres inventados. Eh, porque no quería Konami divulgar los nombres de los programadores para que otras personas o otras empresas no se las lleven. O sea, no se lleven ese talento, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, digamos, son, son importantes considerar, ¿no? Y, bueno, esto ya creo que lo, lo, lo hablamos un poco de... El tema de cómo funcionan las licencias open source. Eh, hay empresas que, como Unreal, por ejemplo, eh, o Epic Games en este caso, tienen sus engines o su código como open source, pero eh, ellos han creado licencias especiales alrededor de ese código fuente para que, por ejemplo, eh, la comunidad lo pueda utilizar. Ellos mantienen el, el, el código fuente del, del motor, eh, pero para tener regalías sobre el uso, hay un componente de compensación en regalías. Entonces, si el juego, por ejemplo, el, por ejemplo, por dar un ejemplo, Unreal Engine es gratis. Uno se puede bajar el código de GitHub, puede modificarlo y puede editarlo. Eh, pero si uno desarrolló eh, un producto, un servicio, un juego con Unreal y ese producto, servicio o lo que sea que se desarrolló eh, está haciendo más de un millón de dólares anuales en regalías, entonces eh, el 5% de esas regalías le pertenece a Epic Games, Pero que obviamente para que hagas un millón de dólares anuales en regalías pasará mucho tiempo. Entonces, yo considero que es una forma amigable de compartir el éxito de las personas que utilizaron tu código sin tener que ser muy angurriente. ¿no? Entonces, este tipo de cosas se pueden hacer y son estrategias que se pueden conversar. Eh, entonces, como les decía, ¿no? tengan cuidado de usar eh, materiales de terceros, ¿no? porque en el mundo de las obras, eh, cuando nos bajamos assets, o nos bajamos canciones, o nos bajamos este código eh, para poder hacer cosas, esos códigos, esos assets, esas eh, imágenes, tienen autores. Y esos autores a veces tienen eh, control sobre esa propiedad intelectual que es eh, legally enforceable, o digamos... Eh, tiene validez legal en Ecuador, de manera que el día de mañana podría venir el autor de una imagen súper chévere que uno encontró en internet y que se la bajó de Google Images, a tocarnos la puerta y decir, oye, tú estás usando mi imagen sin permiso y estás vendiendo tu juego y ese juego está haciendo plata, eh, me debes tanto, ¿No? y entonces ese tipo de cosas ocurren, de hecho, yo tengo una historia en una oficina en la que yo trabajaba, en donde se había divulgado y se había publicado, una imagen para hacer marketing de un evento y el fotógrafo de esa imagen que era una imagen literal de un pollo frito eh, reclamó y le dijo a la oficina oye yo necesito compensación porque tú estás usando eso para fines comerciales y, les tu y le tuvieron que pagar no entonces ese tipo de cosas ocurren no son raras entonces mi recomendación es siempre cuando estén eh, buscando eh, utilizar materiales o imágenes o assets, asegúrense de que o esos materiales son de uso gratuito, a costo cero, eh, para usos comerciales inclusive. O están siendo compartidos bajo una licencia Creative Commons, pero que no tenga este componente NC ni este componente ND. Puede ser que tenga este componente by, que quiere decir atribución, y este NC quiere decir no comercial. ND quiere decir no derivados, es decir, si yo me bajé una línea de código, no puedo modificar, alterar, traducir o eh, hacerle cambios a ese código. Entonces, hay varios tipos de licencias Creative Commons. Yo recomendaría que si encuentran algo que es Creative Commons, o una imagen de Unsplash o de Pixabay o una de esas cosas, eh, asegúrense de que se pueda usar para fines comerciales. Y si es posible, que ni siquiera requiera de atribución. Eh, básicamente que sea de libre uso gratuito para todos los fines. Eh, eso, entonces ahorita se podría decir que los que han prestado atención a esta presentación son los que saben un poquito de propiedad intelectual suficiente como para ser un poquito peligrosos Entonces, ahora, ¿cómo se mueve una propiedad intelectual de una institución a otra? Mediante acuerdos y contratos de licenciamiento. Entonces, una vez que se hace un registro de propiedad intelectual, esos contratos citan esos registros. De cualquier tipo de propiedad intelectual que sea. Y en el mundo de videojuegos... Podemos ver varios ejemplos. Las marcas, por ejemplo, como el Chapulín Colorado, la imagen de eh, Roberto Gómez Bolaños, eh, personajes como The Iron Giant o este tipo de cosas, son eh, licenciadas a las empresas que producen estos contenidos. En el caso de Fortnite, por ejemplo, Fortnite es un gran agregador de propiedad intelectual, de marcas, de personajes, etcétera para ponerlos en su juego. Entonces, por eso tenemos a Naruto peleando contra Master Chief, contra el Champulín Colorado en el mismo mapa, ¿no? Entonces, es porque han podido hacer este, esta agregación de propiedad intelectual. Eh, de la misma forma, por ejemplo, cuando Nintendo quiere hacer una aplicación móvil, le licencia la propiedad intelectual, por ejemplo, en este caso de Pigmy a Niantic, que es una empresa de desarrollo, y ellos hacen eh, el app, ¿no? Y así trabajan los estudios Work for Hire. Los estudios Work for Hire, por ejemplo, si quieren qué sé yo, hacer un desarrollo del Chavo del 8 en México, eh, o un, eh, qué sé yo, un fallout eh, en Chile, o algo así, eh, hay un proceso de licenciamiento y un pago por servicios eh, similar a lo que hace Niantic. ¿no? Eso es. Otras formas de ver propiedad intelectual de videojuegos, los copyrights, como les decía, el mapa de Hollow Nest, por ejemplo, en Hollow Knight, la música de Mario Bros, las armaduras y diseños de eh, concepto de, por ejemplo, de Halo, el user interface o la interfaz de usuario de un juego como, eh, creo que este es Left 4 Dead, no me acuerdo, o, o, o el último que salió que también es así, eh, o, o Uncharted, no estoy seguro. Eh, son copyrights. ¿Y dónde vemos patentes en videojuegos? Las vemos en aparatos como ese que tenía la manivela, pero también la vemos en mecánicas. Entonces, no sé si habrán visto las noticias recientes, eh, Breath of the Wild 2, Working Title, eh, ha sacado varias patentes de nuevas mecánicas no obvias, eh, con usos no obvios, eh, y los describen en estas patentes y probablemente lo vamos a ver eh, ut siendo utilizado en, en, en, su próximo, en su próxima iteración de juego. Nintendo es famoso por, eh, eh, por hacer este tipo de cosas para poder mantener control sobre estas mecánicas innovadoras, eh, porque si no puede ocurrir lo que pasó con eh, Genshin Impact, que es un Breath of the Wild inspired, ¿no? o sea, inspirado en Breath of the Wild, pero casi que es igualito. Eh, otras formas de verlo en juegos no necesariamente pueden ser juegos, eh, digamos, de video, pueden ser, por ejemplo, en el hardware, como les decía, ¿no? los joy y cómo estos interactúan, en las bicicletas Peloton, por ejemplo, eh, y en gafas de realidad aumentada, por ejemplo, cómo funcionan en el mundo, eh, y en sus inicios, inclusive juegos de mesa, el monopolio era una patente, y aquí está un screenshot de eso, ¿no? Entonces, en el proceso tradicional, eh, como les decía, ¿no? en el mundo universitario uno hace una divulgación de invención, pero en el mundo corporativo esa divulgación ya es conocida, y luego se evalúa qué se tiene como propiedad intelectual. Con un estudio jurídico se hace la protección en los países que sea estratégico. Normalmente donde se produce y comercializa eh, el producto o servicio que uno vaya a vender. Eh, y luego, eh, si es necesario, se hacen negociaciones, licenciamiento y estos contratos subsecuentes eh, para poder eh, llevar estos productos o servicios derivados de la propiedad intelectual al mercado. ¿no? Y luego se hace cobranzas monitoreo, etcétera. Si están interesados en este mundo, bueno, primero eh, yo también con todo gusto me pongo las órdenes para poder conversar de esto en cualquier momento. Eh, pero hay algunos libros chéveres relacionados a estrategia de negocios y a propiedad intelectual, eh, como los que están en pantalla. Eh, no son necesariamente asociados a la industria de videojuegos, sino más bien asociados a negociación, llevar un negocio, llevar un equipo. Eh, cómo gestionar patentes, propiedad intelectual y otras cosas. Eh, y con eso eh, quedo muy agradecido eh, de todos los que hayan podido eh, aguantar esta presentación y les pongo mi información de contacto para, eh, para cualquier cosa, ¿no? Perfecto. Muchísimas gracias, David. En verdad, como digo, este es un tema muy apasionante. Yo desde el año pasado estoy metido dentro de unos... ...como conflictos sobre propiedad intelectual, pero también por el crecimiento de todas las operaciones. Y nada, o sea, insisto de que hay que... que la gente pueda contactarse contigo, va a ser muy bueno para todos... ...y tomar más um, cursos o talleres de propiedad intelectual siempre es muy bueno. Eh, muchas gracias. Solamente una pregunta tengo para ti, que una pregunta que, estaba, que estuvieron discutiendo desde el día de ayer... ...es acerca de los NFTs. ¿Cómo entendemos los NFTs dentro de todo este sistema? Bueno, primero que nada, eh, me, se me había olvidado eh, el de, de qué eran las siglas de COESI. Y muchas gracias a Francisco Silva. Es el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, COESI, conocido eh, como el Código Ingenios. Eh, pueden revisarlo, es larguísimo, pero ahí pueden hacer Control F y buscar derechos de autor, eh, patentes, etcétera, y pueden darle una ojeada si les interesa. Sobre la pregunta de NFTs, eh, los NFTs son, nuevamente, non-fungible tokens que generalmente están alojados en eh, un blockchain usualmente asociado a Ethereum, pero pueden ser otros. Eh, y realmente mi opinión personal sobre los NFTs es de que son una forma digital de alojar ciertos derechos de autor es decir obras pueden ser imágenes pueden ser audio pueden ser eh, archivos eh, de manera que cuando estos estas obras son vendidas queda un récord de cuánto costaban cuando se vendieron verdad y entonces como esto queda en el blockchain y el blockchain supuestamente digamos eh, está compartido con la red y toda la red digamos sabe cuánto costó la próxima vez que eso se revenda, ¿verdad?, va a subir de precio y va a subir de valuación, ¿no? Ahora, mi opinión personal sobre los NFTs es, al igual que varias criptomonedas, eh, digamos, in, insurgentes, ¿no? o sea, nuevas que van saliendo, es que, eh, digamos, hay que tener cuidado porque, algunos NFTs, digamos, ya se conocieron, son colecciones que, digamos, ya están como medias establecidas eh, y a veces no es tan eh, peligroso o tan riesgoso poner para probar. ¿ya? Pero yo no pondría toda mi plata en NFTs. Uno. Dos. Si están interesados en hacer NFTs, hay páginas como OpenSea u otras donde se pueden, digamos, crear, subir los NFTs, colecciones, etc. Pero tengan conciencia de que cuando uno trabaja con derechos de autor tiene que tener control completo sobre la autoría, eh, como les decía, no sobre sobre esa obra eh, de arte o código o lo que sea, no. Entonces no es tan fácil, por ejemplo, poner un NFT de una foto que no te pertenece, porque si bien es fácil bajarse el JPG, crear el, el NFT en OpenSea y subirlo. Eh, puede venir el dueño o el autor original de esa foto a decirte, oye, ¿por qué ese NFT lo estás comercializando? ¿Me debes plata? O sea, eso es, es un riesgo, ¿no? Eh, otro riesgo que es importante contemplar, al final cada quien es libre de hacer con su plata lo que quiera, eh, es que muchas criptomonedas son eh, víctimas de esquemas pump and dump, así como muchos NFTs, ¿no? Entonces... Ah, mira, este NFT es la nueva revolución, tienes que bajártelo, va a subir. Y entonces, obviamente, los que saben que va a subir, compraron de antemano, y de ahí los que llegan medio medio temprano, todavía como que compran cuando va subiendo la curva, y después cuando la curva está arriba, los que compraron cuando estaban abajo cogen y venden todo, ¿verdad? Y después esa vaina empieza a bajar, porque el hype, y, o digamos la, el entusiasmo por esa moneda, ese NFT o lo que sea, empezó a bajar, ¿verdad? Y como consecuencia, la gente que no se enteró o se enteró tarde a veces termina perdiendo plata porque entra tarde a la curva y sale cuando la curva bajó, entonces termina perdiendo plata. Entonces, esas son recomendaciones personales, ¿no? Tengan mucho cuidado y asesórense bien, eviten eh, eh, meterse en, en negocios que podrían luego eh, generar problemas o generar pérdidas, eh, y si lo van a hacer, Asesórense con alguien que, digamos, esté bien en sintonía con las estrategias asociadas. Eh, y, y, bueno, mucha suerte, ¿no? Espero que, o sea, que si alguien lo intenta que le vaya bien, pero eh, tengan, tengan cuidado. Listo. Muchísimas gracias, David, por todas las, por la charla y todas las recomendaciones. Y, bueno, estamos encantados de haber contado contigo en, la, esta, en esta edición del Global Game Jam en Ecuador. Muchas gracias. Gracias.